Señores, eh, nada, en las bullas del día. Eh, anoche el presidente de la República Dominicana, el presidente eh, licenciado Danilo Medina, se dirigió a la nación y puso algunas cosas. Eh, ¿eh? Mi presidente, el presidente de todos. Entonces... El presidente Danilo Medina anoche hizo algunas medidas eh, para tratar de cuidar la población. Ayer yo explicaba las cuatro medidas que son diferentes. Una es la, liber, la, la, la, la de manera gráfica, que es la libre en el momento de, del coronavirus, que tú te puedes pegar. Una es aislar a las personas que tienen el Covid eh, 19 y otra es la que es sectorial, que tú haces no cuarentena, sino tú lo haces eh, de manera cerra, eh, cerrada en algunos aspectos y se infectan de cada cuatro, se infecta uno. Entonces, esa fue la que hizo Danilo, no fue la número cuatro, la que yo mostré ayer. Entonces, esa medida que él puso, todas las medidas que él puso, eh, son muy correctas. Eh, hay muchas personas que están apoyando esas medidas. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El presidente ayer dijo algo, pero yo vi como dos o tres negocios abiertos, no entendí. Sí. Tenemos que tratar de nosotros ponernos de nuestra parte en, en tratar de reducir eh, el flujo de, de, de, con las personas, de chocarnos con las personas, de, de aglomerar personas y eso, para evitar que el virus se, se, se expanda. Entonces, muy bien la medida del presidente, pero hay unas interrogantes, pero la única interrogante que tengo, y escuchaba a mi amiga, gracias Salazar hablar esta mañana. Y era sobre los negocios informales. Los negocios informales son más del 50%. Entonces, es, ya, eh, ya me dice, entonces ¿qué pasa con los negocios informales? Esos negocios informales, las personas no saben cómo, cómo van a poder eh, trabajar en sentido de que el negocio informal, tú paras de trabajar y tú dejas de producir. O sea, dejas de, de, de tener ganancias. O sea, tenemos una llamada. A los buenas. Ok, todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Los negocios informales es lo único que la, la población se quedó en duda, porque sabemos que aquí hay muchas personas que de manera no están de manera organizada. Y cuando tú paras tu comercio de lo que te da dinero todos los días, los buoneros, entonces va a ser difícil después recuperarlo, porque tú no tienes, o sea, la mayoría de esas personas no tienen ni siquiera eh, un fondo, son gente que, que, que ganan dinero para sobrevivir todos los días, o sea, es un poquito incómodo en ese sentido, pero creo que la medida que el presidente agotó está bien. En esa es la única que tengo una pequeña duda, una pequeña duda, porque no sé qué va a pasar con ese grupo de personas que, por ejemplo, taxistas, taxistas vive del diario, eh, gente que venden en la calle. Eh, Muchos mucho negocios que no están organizados se le va a hacer un poquito difícil si se para eh, en, ese, en, ese, en ese ámbito. Los urbanos, eh, Santiago Matías, vi que comenzó a solicitar eh, ayuda, vi que el Alfa puso 10 mil dólares para ayudar y, y, y Osuna. Yo creo que la intención está muy bien. Lo que sí tienen que tratar de cuidarse es la manera que se va a entregar los esas ayudas porque el objetivo del presidente y el objetivo de, de la idea del presidente es que no se junten, que o sea que la gente no se junte entonces va a ser difícil que un grupo de personas intentando ayudar, eh, van a tener que hacerlo por casas, ellos mismos van a se lo tengan en sus casas y que vayan de, de vestidas de la manera correcta porque el objetivo de la medida del presidente es tratar de que usted no se junte, de que el virus no cobra, no, no... No siga. Entonces, ese, ese es lo que tenemos que tratar de hacer. Tratar de que muchas personas no se no se topen mucho, o sea, no se, no hay una concentración de personas, muchas cosas se suspendieron. Eh, yo creo que si el gobierno es... Eh, perdón, el gobierno no. Las personas somos responsables y tratamos de llevar las cosas como nos dice el gobierno. Va a ser... Eh, no, no difícil que, se, que, que, se, que, que tú no tengas el virus, porque puedes tenerlo, pero se puede reducir siempre y cuando no haga tanta movilidad en la calle, que eso es lo que está buscando el gobierno, evitar la movilidad. Hay empresas que están tras, tratando de hacer un plan de trabajo diferente, para que las personas no puedan eh, verse de manera física, por ejemplo, algunos bancos y hicieron algunos movimientos diferentes, para usted poder retirar un dinero, o poder hacer cualquier cosa, así que yo veo eh, positivo, los, los muchachos urbanos, eso está muy bien, que ayuden, está excelente, la intención es muy buena, pero van a tener que saber bien cómo lo van a repartir, o sea, cómo van a repartir y de qué forma lo van a llegar a la ayuda a, a, a los pueblos, porque eh, el objetivo es que no se encuentren muchas personas, que no que no sea como, como un ejemplo, cuando vamos a poner un ejemplo, DJ Topo, que da, que da juguete y eso está muy bonito cuando Dije hace una actividad donde hay muchas personas. se aglutinan. Se, se, se muchas personas. Y el objetivo es ese, que no haya tantas personas que se aglutinen, o sea, que la gente, ustedes saben que cuando le va a dar algo en los barrios, se arma el, el, el arroz con puño, que dicen por ahí. Entonces, tienen que tener en cuenta eso y, y, y buscarle una forma. Esta, la idea está buena, pero buscarle una forma de que si le vas a entregar algo a alguien, sea como a una persona directamente y vas allá. No hacer que ni, ni que vayan a un sitio a buscar, ni que se eh, ni ir a un barrio para que todo el mundo vaya. Escuché que solamente a envejecientes y a madres con solteras, con niños pequeños, que le van a dar la ayuda. Así que en ese sentido, yo creo que, le, que está bien, si van a buscar una forma de ayudarlo, pero tienen que tratar de eso, evitar el tumulto. Con nosotros, Néstor Flow, libro de Néstor Flow. ¿Cómo te pareció el discurso del presidente? Anoche? Muy bien, el, el presidente está bien. Tomó la medida tarde, pero la, la tomó. Tiene ah. ya esto no era hora de, de... Desde un principio se debió... No, es como yo explicaba ayer, es difícil. o sea, No es algo tan fácil como la no, gente... No, y, y la, gente, la gente piensa... ¿El comercio, pagar este, un comercio es, un que, país Que este es difícil. un país... No, no. Este país... Tú sabes que aquí hay muchas... Eh, popularmente hablando, que son, son chiriperos. Uh -huh. ¿Entiendes? cómo tú tranca un chiripero por 15 días ¿Entiendes? Y es un problema 15 días una persona De un mercado que se busque el diario Es difícil Aunque tú se la lleves Y eso no va a pasar aquí en este país Pero debemos tomar conciencia No, Lle si el plazo llevemos... lo, lo identifica El plazo se tiene que identificar Lle ll Llevemos eh, El control No agruparnos no eh, transmitir ni, ningún tipo de, de acercamiento con demás personas, usted se mantiene en la cuarentena que hizo el Estado. Que no es cuarentena, es solamente una sectorial por 15 días, o sea, de, de, de parar, de parar de algunas cosas comerciales. Si tú no le uh -huh. dices que no es cuarentena, no, ya, no, ya, es cuarentena. Gente, no, que la gente lo entiende así. No, pero no entiende, que, que si le dice de otra manera, y, y va a haber personas, le, le hacemos un llamado también a esas personas que se pasan de contento, que son con ridículos, que cada vez que hay un ciclón salen a beber, que cuando uh -huh. tiembla la tierra usted lo ven coro en la calle. Esto no es de coro, esto es una pandemia que anda en el mundo. Donde no no tomarlo no toma ligero. Donde países con 3.000 años de luz adelantado que nosotros <risas> tienen 1.500 muertos. Guíese de ahí. No sea tan ignorante y, y, y no te de ridículo en la calle sin nada que hacer. Y tomar la medida. Y ¿sí tomar no? la medida. Y, y, y, y le voy a decir algo. Aunque se vea difícil, porque muchas personas dicen, o sea, como tú me explicabas, parar un comercio es difícil. Para, Pero para muy, un poder, para no un, lo, mira, aquí hay personas en San Francisco. No, no, solamente, por, no solamente por los buhoneros, sino hasta por el comercio grande. Porque a veces, por ejemplo, uno quiere hacer... Ah, habían cosas que uno tenía que hacer en el banco. Se está parando una, eh, algo comercial en el banco. Por ejemplo, eh, la gente que manda remesas. Recuérdense que dime yo a quién me le tiro yo ahora de los tigres de los No estoy tuche yo tengo una tristeza que se lo ve. Esto está tuche con lo de las remesas. Sí, porque miren: la tercera entrada más importante de este país es la remesa. Imagínense ustedes que van a. Yo le he tirado a otros tigres aquí trancados. ¿Cómo le digo a esos muchachos? Ponme esto. Es una entrada mía que ya está frisada. Tú entiendes, pero fuera de chercha. Eh, hay empresas aquí que, aunque sean grandes, uh -huh. no pueden cerrar una, una puerta por 15 días. ¿Tú entiendes? No, se hace difícil. Se le hace muy difícil, no, difícil. se devalúa. Y aunque el gobierno intente hacer algo, no va a poder. Mira, mañana, eh, a partir de las de la mañana, uh -huh. la cuarentena, usted va a ver el mercado con esos joseadores ahí, porque no entienden. No, eh, óyeme, están pendientes a los mil pesos y los 500 que se buscan diario Pero no que Hoy, hoy nada. Robinson, hoy Robinson. ¿Entiendes? Hoy Robinson, de mañana. Fue a entrevistar en el mercado a la persona. Y cuando entrevistó a una persona, el tipo estaba de nubia. Prácticamente. De, o sea, no, no tenía camisa. O sea, el tipo estaba sin nada, sin camisa. Y vendía. Entregado. Vendía ahí mismo en la, en la fritura. Ya tú estás viendo un error. O sea, ya tú estás viendo un error en ese Entregado, caso? entregado. En el entregado, mismo mercado. En el entre... mismo el mercado. El conchero, son... los muchachos, ¿qué se van a hacer? Ah, los conchero, no, es... no yo me dije los taicitas también. Los concheros, taisitas Son gente que están en la calle vendiendo. Tan tuche, los concheros están... Que y, eso se va a buscar un peso. Y oye, oye, ¿qué dijeron? Los restaurantes, y aquí hay muchos restaurantes, en sentido de comida rápida, no se puede comprar comida para quedarse ahí mismo. O sea, eso de que la fritura, que usted se va a sentar ahí para comer, eso no se puede. Tiene no, que ser no vendee, vendido para que usted se vaya a su casa. Usted pasó, mire, cogí y, y ya. Y sí. eso no todo el mundo tiene ese tipo de negocio, tú sabes, se le hace un poquito incómodo. Eh, la eh, atención Villalona, que le mandé una imagen De algo que estamos haciendo, un grupo de amigos Ahí está, Neto cómo Como ayuda A las personas que están Ayuda a tu pueblo Es un grupo de amigos Que hemos decidido, ya tenemos Una gran parte de, vamos a salir Pero eso es en orden Nosotros tenemos en cada barrio Lo tenemos seleccionado Cómo se va a entregar a las personas Que más lo necesiten esa persona que, que no tiene ningún recurso, para no tiene ninguna manera de, de usted y, y, y llevarle un alcohol, llevarle papel, llevarle raciones de comida, o que no sean compra de, de 15 mil pesos, uh -huh. pero le va a llevar para que usted aguante varios días. Sí. Pues ahí están los números de teléfono. <risa> Ahí están los números de teléfono Para que usted haga su aporte Usted y, puede y, aportar con lo que sea Neto, Hasta con una lata de guandula. Y espero que lo mismo que decíamos a Santiago Matías a los muchachos Ibanos, Que cuando se reparta que sea persona sectoriada No porque eh, eso es pues Tenemos cada persona de un sector Para que esa <risa> Para que entreguen, por ejemplo, en tal sector, esas 10 casas saben ya uh -huh. que se le va a entregar. Uno va y se le entrega. Tenga, tenga usted, tenga usted. Pero personas de muy escasos recursos. Ahí están los números de teléfono de varios amigos. Así usted, usted nos sabe. llama y vamos a estar hoy en Código Bar. Que ahí es que vamos a recibir parte de, de esa entrega porque la estamos buscando en, en otra parte. Pero ya el centro de acopio va a ser ahí. Ya usted Con sabe. Con un orden. Usted ayude. Mire... Han llevado hasta lata de, de salsa, gente, eh, lata de guandule. ¿Tú entiendes? Que se han preocupado porque es bueno decir los 15 días de, de cuarentena, pero usted no sabe el bolsillo de nadie. ¿Tú y, gen, y gente que, que, si consiguen para el desayuno, no consiguen para la comida. Porque eso es así, es un país así. Y esperemos que, como esos urbanos se motivaron también, los, los demás urbanos, mira, Tóxico, Tóxico también hizo un buen gesto. Sí, tú y ejemplo, tiene toda esa gente la que, la, que viven la, del pueblo. que viven de. O sea, la, la renta de, de su edificio, él, se la bajó a la mitad por un mes. O sea, estábamos sumamente bien. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, esos raperos que viven del pueblo, que viven de, de las fiestas populares, de esto que lo otro, podrían hacer su aporte, como ya, como ellos tengan entendido. Y muchas personas están buscando medidas. En Estados Unidos, eh, hasta los equipos han donado, hasta el, han donado de sueño, pero o sea, Williamson, eh, jugador de la NBA de New Orleans donó dinero para que pagaran los empleados de, de New Orleans, o sea, igual que otros jugadores han hecho lo mismo. Eh, y, y Facebook está dando mil dólares más a los, a los empleados de ellos para que sigan trabajando de manera continua desde su casa. Así que yo, lo, yo creo que todos tenemos que unirnos a, a buscar la, la forma de que el video no se propaga y que y de que todos podemos, y que, y que todos estemos bien, porque hay que cuidar a nuestros hijos, hay que cuidar a nuestros abuelitos, a todo el mundo hay que tratar de cuidarlo. Porque es, es algo difícil, o sea, no lo vean tan fácil, no, que el ¿no? Lo que el presidente tomó es una decisión sumamente difícil. Que ustedes creen que eso, no, eso, se, eso se pensó muy bien antes de tomar la decisión. Así que las personas, ya ustedes saben, vamos a... a, a a protegernos, a proteger a los demás. Y como dicen estos, vamos a poder ayudar a las personas más necesitadas. Así que las personas vayan, pasen para allá por el código VAR.